Hola gente bella, hoy les traigo una deliciosa receta. Arroz con pechuga de pollo rellena. Espero que les guste y me regalen un like. También me pueden seguir en mis redes sociales. Espero y deseo que lo puedan ver hasta el final. Un abrazo de su amiga Miriam.